Márcalo porque no lo veo, Bri. Ahí, ahí, ahí, ha batido también ese. Está batido uno. Ha batido. batido uno. Vale, ha Tengo uno aquí enfrente. Este aquí ya. Aquí. A esas. A esas es lonas. Hostia, tengo un saltado. Soy imbécil. Ah. Hola, buenas no. Soy imbécil. No pasa nada, hola. Hola. Hola. Uh, hello. Hola, hola. Uf, una caída, corre. Un tiro, hola. Está arriba, está eh la tira, eh. La... Esa, ¿eh? Aquí arriba. No, me revientan, me revientan. Ah. No, me van a rematar. Hay otra arriba. ¿Qué hay, arriba? ¿Qué hay? ¿Qué hay? hay otro aquí. We are coming. que dar de arriba, ¿no? Sí, vamos a marcar con arriba, no sé. ¿Qué hay ¿Qué hay, que hay que uno que no está jugando entonces. Hay que aprovechar. Sí por aquí, no, estás arriba del todo What? What? ¡Esta abajo! Oh, madre es, es otro equipo, tío, lo está cargando al puto, bro tío. ¿Sí? Franco? Eh, comprar UAP boludo, Así se me ahí no, Tenemos un team aquí, eh, nos hemos separado no batido, es un bot Bueno es uno craqueado. Ventana. Vale, se han metido, se han metido dentro. de es la corona. Allí uno ha batido, eh, pero lo habrá levantado ya. Ha uno. ¿Es más close? Ah, que ha ido a verga. Dame placa tío, que no tengo. Bueno, mató la sopa esa. Yo ha batido uno, ¿Más? pero creo que tiene más. otra. Survive no. this and you get to redeploy. Maldragastía. Maldragastía. Maldragastía. Maldragastía. Ah. Otro. Con tres, ¿eh? Ya wow, Mierda, me, me he equivocado Pero esta gente son mi, unos camper profesionales 4K 1080p Está un pixel esto, ¿eh? Pero... Ay, ah, voy a, sí. a haber cogido el franco que tenía detrás, sí, tío Se me olvidó. Va a llegar allí Van a estar al tiro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Están en la uh, ventana de no, no esta casa, tío. Tío. No Tienen placas, ¿no? No tendrán placas ya, porque las he reventado Ya... No, uno Te tiraron hacia atrás. Me he matado. Joder, me quedé pillado, bro. No me puedo mover. Ha batido, otro? otro ¡Madre más mía! No. Un qué huevo tiene más boobs? ¿Eh? ¿Qué oh, no, es esto? ¿Eh? esto? Tú, come with me and kill ¿Qué people. Ya ¿Qué aquí abajo ¿Qué claro. he visto Todavía eh? es esto? ¿Qué es esto? Oh, ya tardé Voy tirar otro U a ver si puedes ¿Tienes Si tienéis un UV, sí, sí, sí Tío A ver, estaba yo buscando algún lo que suculaje ahora Están todos en la casa Ha batido uno arriba Vale voy Estoy puchando por una izquierda Por la derecha. Me estuneo yo mismo, muy bien Arriba, arriba, arriba así está campeando Vamos se van por abajo, para la izquierda Faltó o no, compañero? Yo he visto uno saltar Efectivamente Faltaron así ya Tío, uno ¿Está en la casa? ¿La caseta? Sí, sí, sigue hacia atrás Sigue hacia atrás, sigue hacia atrás ¡Blaqueado! Sí, ¡Joder, oh, vale, eh, ¿Cómo corre la peña? No, no. ¿Cómo corre, tú? Este hizo Ahí un cardio de 200 sí. km 200 metros en 10 de Navidad, feliz Bonino. Tengo uno aquí, enfrente. que ya? Sí, tiene uno. Si tienes no, un OV, tíralo. F. No. Toma, toma, no. Noah. Tienes dinero aquí, Noah. ¿Dónde está el cuerpo del pibe este? Eh, toma, no, no, no, no. Ahí estaba, no tenía Pero nada. Pero ahí abajo había armas antes, no creo que se haya... No, no, no, no, no. no tengo balas. Eh, be careful, que pueden que sean buenos. En la casa, ¿no? ¿Volando o qué? Cracket uno Cracket Márcalo porque no lo, pego, bro. Ahí. Ahí no lo veo, Bri Cracket, abatido también ese no, ¿Qué Ese, no, otro, boludo, boludo Que buena, boludo <risa> No, tenía una... Ah, que no tenía ni ah, placa, yo Soy idiota <risa> Ya sí, hay uno, ya no tenía placas. Se ha cargado uno de sí, esos. Aquí, voy a a 9. Pero el tío sabe moverse hasta como si fuese un puto crack. Está aquí al frente, bro. Está al frente tuyo. Vale, vale. Aquí, uno más cerca. Aguanta, me voy. Ah tío. Bueno. Ah, vale, vaya bien. masocas. Aquí, aquí, aquí. La tienda oh, está. Aquí hay uno. Sí, sí, ahí. Tenemos francos a la derecha, delante a la derecha. Bueno, eh? armas, ¿Eh? ¿Me marcáis las armas? Aquí. ¿Dónde ah, está el toque? Vale, Marilla. Detrás, de espaldas, detrás. Un racimo, un racimo. Tenemos frente, ¿eh? Aquí hay un chaleco, ¿eh? Si no tiene no, tío A ver si tienen eh, algo ¿Qué? ¿Es que de... ¿Tú lo has cargado, ¿ok? Qué? ¿Qué? ¿Tú te has ¿Tú cargado lo que había por aquí? Yo no sí, me he cargado a uno ¿Te hago su agua okay? o qué? Uno creo que está ¿Ya? arriba, sí y de y de el enemigo, ¿Uno abajo? Sí. uno por la derecha más abierto? Aquí, aquí abajo. ¿eh? es otro. Ah, que indistinto Hola, baby. Ahí viene otro por aquí. Derecha, Gallo, cuidado. No te tengo ahí, no te tengo ahí, Guau, estoy contigo, espera. Pues ahí dos. Nos vienen dos, ¿El Gallo. Pide una hamburguesa. Bueno. Estás cracket solo. ¡Eh, hey, aquí! ¡No, no, aquí! ¡No, Paz. no, no! ¡Lo, mate, lo mate mate. mata, lo mata! ¡Remátalo! ¡Remátalo, remátalo! ¡Y el que yo no, mato! ¡No, revivido no, se va reme, re bien, se bien, re bien, se bien, a reviver! ¡Se bien, re ¿Para para ver, bro? ¿Dónde, ¿A bro, ¿Dónde, bro? ¿Dónde, bro? Es eh, del UAB, del UAB. De de de no, vale, vale. Es un sniper, bro. Buena, buena, buena. Queda ese, queda ese nomás. Vale, apunta Franco, está con el Franco. ¿eh? Es un sniper. No sé cómo te sacaba ahí ahí. ¿eh? No, es nada, tío. Espera, tengo autores, tengo autores, no me he pincho el último segundo. No, te exacto, bro. Dame, yo, yo, yo, Vale. Vaya, no. Vale, pues dame el movimiento, dame movimiento. Si no haces movimiento, eres un problema. Dame movimiento, dame el movimiento. Ah, no, yeah, sí, sí. <ríe> movimiento. Dame el movimiento, solo, dame el movimiento, pero sal, pero salga, apunta, papá. punto pues. me bro. Azo de desastro! Dale dale, bro, ¡Dale, dale, bro, dale! ¡Dale, oh, bro, dale, dale! dale dale bueno! ¡Ah, Dale, ¡Ah, dale, dale, queda la última! bueno! ¡Ah, no. hostia, <risa> que era te queda la última! bueno! bueno! bueno! Hijo de su madre. ¿Te su bueno! te movimiento, bueno! dame movimiento pues <risa> <risa> oh, hijo nada, nada. <risa> oh, oh, no oh, oh, de bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Well, One other do